Señores, Anuel AA, ese trapero. ¿Cómo trapero? Trap, que hace trap. Oh, ah, ok, ya. No, pues yo entendí. Ese, no, yo que, ese que, trapero que limpiaba, de Puerto Rico. Nuestra, que, limpiaba, nuestra, que limpiaba. De Puerto Rico. Anuel pidió 500 mil comentarios para hacer el remix de la famosa canción. Bebé. La bebé. Sigue dando de qué hablar la canción La Bebé que se ha popularizado en los últimos días en el mundo urbano. El tema que interpreta secreto el famoso biberón Black Jonas Paul, el negro, y Little Shah ha, ha generado múltiples reacciones y críticas. En medio de este polémico tema, el puertorriqueño Anuel AA anunció a través de un post de Instagram que si le hacían 500 mil comentarios, así el Jeremy de la canción, se recuerda que se le atribuye al artista la canción que se haya pegado luego de compartir en Instagram y que muchos consideraron como una burla, cosa que no fue así. La meta de 500 mil comentarios se cumple, de parecer que el remix de la polémica canción se dará. Bueno, ¿eh? ¿qué dirán ahora los tigres? Sí, eh, Anuel eh, va a salir le van a hacer video seguro de una vez. La canción más pegada la del más año. Pe ya ma, de 2020 ma, matan la pampa para... ya, ya, es, ya y que bajé con trenza ey, ey, mataron. ni nada sí, de eso lo apagan la Kiko y... que vaya ingeniándose <risas> algo porque estos tigres no, sí, mira qué buen manejo tiene Playa una primero viene haciendo un récord de fiesta y después vienen con este tema y rompen sí es verdad tú entiendes que eso es lo que muchos no ven y ahora están pegados pegados y ahora internacional también, porque dice que lo grave a Noel, se va a buscar el pide ey, ey, se están buscando unos, unos chelitos fuertes, señores. Se ey. están buscando dinero. Y más ahora con ese Remy, se están buscando un dinero. Y mucha gente decía que no, que la bebé no se iba a pegar, que era un tollo, mire el tollo dónde va. 500 <risa> mil comentarios, lleva como un millón. Todo el mundo comentándole para que hiciera el Remy y ya se va a hacer. Ya ustedes saben que lo no, que muchos odiaban. Y, oye, existen canciones que ya tú no soportas. Primero fue La Gasolina y después Despacito, ahora La Bebé. La sí, tú la, la, la, la nevera y, y sale, es de bebé. Ahora, cuando salga el remix de esa canción, si usted no la soportaba, ahora usted va a tener que ponerse dos tapones en, lo, en, en los oídos. Ya porque lo la canción ya se ahora, va a ir mundial. No, no donde quiera, donde quiera está eso. ¡Eh, ¡Y las se... dos <risa> En todos los lados se pegó la canción y qué bueno que... que Black Jonah es un artista que... que se comporta, que tiene su educación, que es disciplinado. Y le llegó el momento de nuevo, junto a Lilo Chá y a Secreto, el famoso biberón. Yo estoy tirando a, volar, a hablar Poe, a ver si podemos lo, lograr comunicarnos con él, a ver si él puede hablarnos un poquito sobre esto. Y qué tan posible puede ser que se dé ese remix. Pero si ese remix se da, creo que va a ser una canción de esas que se vera, se hará mundial. Ojalá que lo hagan con todo y video. Tú sabes, porque si no está no de hacer la canción ¿sí? es No, un video. No. Claro, sí. porque es una canción dominicana. Aunque muy plebe y demasiado plebe. Sí. plebe? Es una película y... ¡Me pide! <risa> Entonces... Eh, nada, yo lo que considero es que el señor Jonás eh, y Secreto y Lirocha Chá eh, están. Sí, la canción dando él, él un Es de, Lilo Chá, yo creo. El de Lilo Chá, tengo yo, está en la plataforma de el Secreto, es de Lirocha pero nada, eh, le deseamos lo mejor para el negro y su equipo de trabajo y todo ello, y me, me alegra mucho que haya vuelto al, al, al juego y que pueda ir más con este tema, pero espero que se dé, porque hay veces que se vuelve muy neto. Sí, no. Se no, no, que no, sí, pero que ya, se va a dar y después no se ya da. Ya a un nivel y que... la gente espera. ¿Tú crees que sea aburrido eso? No, no, no creo. No. Ya no. está un nivel muy fuerte la canción. No, ojalá que sí. Por ya ya él, él dijo 500 mil comentarios y yo creo que lleva ya 600. Sí. Ya va casi por mil millones, mil comentarios. Ya va por un millón de comentarios y esa vaina.